Sí, ahí, te da, ahí te va a dar ah, 10, ¿no? Sur. ¿Te eh, da? Digo a ti, que te da no, en todo. No, Cuéntanos, hermano, un poco el rival de... de Pero, este te tío te tío me de todas maneras, vamos a hacer una cosa. se es que, puedes echar? Bueno, es que es mover todo. No no. no, no. da igual. A ver si han venido siete o sea, cámaras, oscuro sea, te... vas... no, no, no, no, no, no, no. Tengo, más? tengo aquí el display. ¿Un poco más? ¿Lo puedes ver tú? Eh... Sí, porfa. ¿Así? Ya. Bueno, sí. cuéntanos un poco Manu, el partido de este fin de semana, el rival Langreo, creo, un poco la valoración del de partido. Pues a ver, el, el rival como, como todos los de nuestra liga, un, un rival muy muy potente, muy, buen traba, muy bien trabajado, eh, con muy buenos jugadores en todas sus líneas, eh, por destacar. Eh, a mí me gusta mucho personalmente la pareja de centrales, lo que tanto Gonzalo como Alain son dos centrales eh, de muchísimo nivel, entre los dos eh, a ojo deben llevar eh, 600-700 partidos en, en la categoría entre segunda B y segunda división, pues Gonzalo lleva ya eh, 16 temporadas y después pues, saca toca segunda división, obviamente eh, atesora calidad y, y, y la experiencia pues, que, que tiene tantos partidos, ¿no? y Alain exactamente igual, un jugador que tiene 31 años y si, si no recuerdo mal, 11-12 temporadas también en segunda división B. Son muchos partidos. Eh, nosotros aquí, si contamos la plantilla de la Sego, entre todos no, no llegamos ¿no? a los que tiene Gonzalo y, y Alain, con lo cual eh, nos dice mucho de, del potencial del rival. ¿no? Y bueno, un equipo que fue un sistema muy definido, eh, un 4-4-2, eh, tanto en fase ofensiva como, como en fase defensiva, y, y un rival que para mí eh, comete muy pocos errores, y eso es una, es una gran virtud. El, el no regalar nada al rival, el no confeder nada, el, el que todo lo tenga que conseguir el privado por méritos propios, creo que es una virtud que tiene que tiene el Langreo y que, y que ha hecho de momento empezar bien la temporada, estar arriba, no haber perdido todavía eh, ningún partido y, y bueno su casa ha vencido, fuera de casa ha sacado empates y al final eso es lo que buscamos todos. El equipo llega en una dinámica muy positiva, eh, ¿se conformaría con el empate? No, un punto al final eh, en una liga donde las victorias valen tres es, es poca renta, eh, luego obviamente en función de cómo vaya el partido, pues como dijimos el día de Avilés, el punto era positivo, tal y como se había dado el encuentro y con los merecimientos de, de los dos rivales, pero nosotros no podemos conformarnos con, con salir a empatar porque una victoria es, es que te da muchísima renta, te da muchísima margen, te da muchísima confianza, eh, los jugadores son ambiciosos, eh, creo que eh, buscar algo que no sea la victoria en cada campo mm, nos debilita, ¿no?, como, como equipo. Y, y no es lo que queremos buscar, queremos buscar un equipo eh, sólido, un, un bloque bien construido, bien construido desde, desde atrás hasta hasta adelante y que siempre busque la victoria porque al final es, es, es cuando vamos a estar más cerca, ya no de ganar partidos, sino de conseguir los objetivos. Está muy complicado hacer un once, ¿no?, titular, tal y como están todos. ¿no? Sí, al final siempre hay quinielas. El otro abajo con, con Agus, con el Presi, que pensaba que había aceptado la eliminación y, y pues como le pasa casi todo, no no la acertó y es que es muy complicado, al final hay que estar día a día, ver, ver la semana, ver cómo entrenan los jugadores eh, ver cómo están a nivel de, de molestias, esta semana por ejemplo es la primera semana que ya hemos entrenado todos desde el primer día, ya Rui está, está recuperado, con lo cual ya es uno más que se suma a la plantilla uno más que, que, que me lo va a poner complicado para elegir un uno el sábado y la verdad es que es muy difícil pero a la vez muy bonito porque significa que todos los jugadores están bien, que están a pleno rendimiento, que no hay lesiones que todos están disponibles, que todos están implicados y, y al final para un entrenador por una parte es difícil pero por otra parte es, es una maravilla y tener tantos jugadores buenos disponibles y poder elegir al final es, eh, como digo siempre, eh, aunque me equivoque eh, no, no lo voy a hacer porque eh, aunque ponga uno que alguien no piense o que, o que uno puede decir no, pues este es mejor luego en el campo sale y lo hace perfectamente y, y al final me, me acaba dando la razón entre comillas la razón aquí en esto del fútbol no, no la tenemos ninguna confiabas en, en estar donde estás a principio de temporada? Bueno, acaba de empezar, eh, llevamos solo cuatro jornadas, eh, confiaba en hacer un, un arranque eh, bueno y, y, y no lo hicimos en, en el primer partido de Liga, pero luego sí que es cierto que los bueno, resultados han ido dando, pero más allá de los resultados o, o de las posiciones o de los puntos, eh, es la imagen del equipo, ¿no? un equipo sólido, un equipo versátil como me gusta a mí, un equipo competitivo, que es lo más importante para, para este, estas categorías es ser competitivo en cada campo ya juegues en casa, ya juegues fuera, ya juegues contra un rival u, u otro porque todos te ponen en, en muchas dificultades, eh, juegan de maneras muy diferentes, hay jugadores de como he dicho antes de muchísima calidad en, en el grupo y, y eso le exige mucho a, al equipo entonces el ver eh, a la gimnasia de siendo competitiva contra estos grandes rivales eh, es lo que yo quería ver en este principio de temporada es lo que estamos viendo exceptuando esa primera jornada que como, como dijimos, pues ya, ya pasó página ese día, eh, bromeaba el otro día un, un compañero de equipo que decía que la primera jornada no nos presentamos uh -huh. y empezamos la liga en las jornadas, pues pues es lo que hay que pensar, ser positivos y seguir este, este camino que estamos haciendo lo que creo que es el, es el camino correcto y es lo que esperábamos, eh, porque para eso trabajamos, ¿no? para ver una gimnasia segoviana eh, competitiva contra el propio lugar. Uh -huh. eh, un sistema defensivo muy sólido como se pudo ver el otro día, muy, muy concentrado, muy sabiendo hacer de las cosas por ponerle un pero, ¿no, ¿no resulta demasiado arriesgado cuando el equipo contrario está tan volcado a recuperar la pelota y tratar de jugarla? Bueno, tuvimos muchas pérdidas después de, de recuperar. Eh, es cierto, lo hemos, lo hemos hablado esta semana, hemos intentado eh, trabajar para, para mejorar esos aspectos pero al final eh, el, el equipo se siente cómodo de, de esa manera se siente cómodo con el balón es cierto que eh, había muchas oportunidades cuando recuperábamos al estar defendiendo tan abajo en bloque bajo había muchos espacios a la espalda y, y creo que pecamos no de intentar eh, dar el último pase nada más recuperar yo creo que ahí estuvo el, el principal error del, del partido porque el resto de las fases del juego estuvimos bastante bastante bien eh, esta semana vamos a intentar no no ser tan verticales dar un, un pase más de seguridad eh, como se suele decir, y a partir de ahí intentar organizar un, un ataque un poquito más eh, seguro, por así decirlo, no tan vertical, no tan eh, directo, pero bueno, eh, es la manera de jugar que tenemos, eh, nos gusta ser eh, ofensivos y, y cuando nos quitan la pelota y estamos sufriendo lo que queremos es intentar hacer daño, implantarnos en campo rival lo más rápido posible, y el otro día lo intentamos y no sale bien, pero bueno, yo creo que son circunstancias del partido, yo creo que en otros días sí que sí que lo hemos hecho con más acierto y lo que hay que hacer es seguir mejorando, seguir trabajando esos pequeños defectos o, o grandes defectos para otros que, que tenemos y intentar poquito a poco que, que vayan desapareciendo. ¿Y a ti no te pide cuerpo de vez en cuando decirle a un defensor, pero dale un gobrazo cuando, cuando desbaratas la jugada de ataque en el área y ves que, que, que lo que hacen es intentar enseguida jugar? A ver, es que cada uno... Cada uno es como es. Eh, yo he, he intentado hacer un equipo eh, que le guste el balón y que le guste tenerlo. Entonces, como he firmado o he intentado fichar ese, esos jugadores, ahora no puedo pedirles otra cosa que no sea esa. Sería, iría contra, contra mi, mi idea, contra, contra mi forma de ver el fútbol y sería tirarme piedras contra el propio dejado. Nos va a penalizar algún día, eh, desde luego. Eh, pero bueno, es el, el precio o el peaje que tenemos que pagar para, para intentar construir el equipo que, que, que quiero construir yo o que queremos construir aquí en la Finesta de Soloviana, y obviamente pues algún día por dentro, no, nunca te lo reconoceremos, pues, <risa> seguramente lo, lo piense o, o lo pueda pensar, pero pero ya te digo, al final eh, hemos hecho un equipo para intentar tener el balón y para intentar divertirnos el, alrededor de, de la pelota y, y no podemos no podemos mandar mensajes contradictorios. ¿Sistemas indegociables? No, no para nada. Eh, de hecho utilizamos a lo largo de, de los partidos normalmente dos, dos sistemas diferentes. Eh, fase ofensiva o fase defensiva en función de, también de, de donde presionemos y, de, y del rival y habrá partidos en los que jugamos con otro con otro sistema de juego seguro no sé si uno o dos sistemas de juego pero, pero este, este año sí que vamos a ver eh, varios, varios esquemas eh, de juego al inicio de los partidos pero ya te digo que es, el equipo durante durante el propio encuentro va cambiando muchas veces eh, he escuchado comentarios de periodistas de está jugando con un 4-4-2 o con un 4-4-2, la gente de la sabiana, nunca jugaba con un 4-4-2, pero hay veces que, que descolgamos mucho a uno de los interiores o a media punta y con fase defensiva presionamos con dos y parece que son 4-4-2. Entonces, bueno, al final es el típico tópico de que los sistemas solamente la, el inicio del partido que luego se va moviendo, pero es que es así. Al final los jugadores luego durante, durante el transcurso del partido se van moviendo. Los extremos tienen muchísima libertad para desaparecer de la banda, dejarse las laterales y meterse por dentro, entonces al final puedes jugar con un centro de campo más en rombo. Eso ya va en función de los jugadores, pero sí que va a haber días que de inicio salgamos con tres centrales a jugar, salgamos con dos delanteros, va a haber cambios en la final sexual en ese esquema en función del rival y en función del campo. A abrir un poco ¿Cuál es el ambiente en el vestuario después de este magnífico arranque de temporada? Pues un poco yo lo resumiría con la fase de con los pies en el suelo. ¿no? Al final somos conscientes de, bueno, como tú dices, que hemos cosechado buenos resultados estos tres últimos partidos, pero al final la bofetada que nos llevamos en, en Adarbe nos sirve como, como precedente para saber que en esta categoría no te puedes relajar, porque perder de esa manera pues, es, es bastante doloroso. Ilusiona, ¿no? De todas formas, a ver si ahora mismo mirar la clasificación y ver que marcháis quinto. Sí, la verdad que sí. Por lo menos, más que la posición verte dentro de ese playoff, es saber que al final de año pues, podrías disfrutar un playoff bastante bonito. Y como te dice, sí que sí que ilusiona, pero al final hay que ser conscientes de, de la situación en la que estamos, de todos los rivales a los que todavía no nos hemos enfrentado, y toda la competición nos queda por disfrutar todavía. ¿Esperáis un partido similar al de Avilés? En Lancreo. ¿En no, yo diría que no, por, por las condiciones del rival, por las condiciones del terreno de juego, igual, igual que, que en Avilés no, esperamos vamos, un, poquillo, un poquillo distintos y es verdad que nosotros plantaremos como con siempre, con la mayor seguridad posible, partiendo desde, desde la defensa para que algo de partido. ¿Qué partidos más distintos, ¿no? los, de, los de esta categoría con los de la tercera división? El año pasado te hinchabas a subir y ahora prácticamente te estás hinchando a bajar. <risa> sí, bueno, al final, pues oye nosotros lo resumimos entre, entre compañeros y al final es como jugar todos los días contra los tres rivales de, de la clasificación del año pasado, como estar todos los días jugando contra la Andina todos los días jugando contra el águila al final es así, sí que es verdad que oye, el año pasado te, me, me permitía poder desplegar más ofensivamente, pero este año un lateral al final lo primero que tiene que hacer es, es defender, por muy bien que ataque si no sientes bien, estás vendido y como tú dices, sí, al final oye esta categoría de jugadores de, de gran calidad de, que han jugado en otras categorías, como compañeros que tenemos, como Shmanowski por ejemplo <vedeme> y no te puedes despistar en, en ningún momento porque te cuesta mucho. Un poco como lo que hicisteis la semana pasada, ¿no? Que el sistema defensivo funcionó excelentemente bien, ¿no? Porque un equipo como como de la semana pasada les concedisteis una ocasión y media. Sí, la verdad es que les concedí un poco a un equipo que, a mi gusto, eh, combinativamente de lo mejor que nos hemos enfrentado hasta ahora. Porque sí, es verdad que en el medio tenían muy buenos jugadores, tanto las bandas que... Como... Sí, es verdad que luego cambiaban, se metían hacia adentro. Y sí que, como tú dices, tuvimos que desplegarnos bastante bien defensivamente. Todo el equipo, no solo la línea defensiva y mano y botes sino todo el equipo. Pero bueno, al final conseguimos neutralizarles, como dices, y hacerles los goles, que no era nada fácil, que van... ellos no habían recibido todavía ningún contra. Ay, Listo. Muchas gracias.